Uh, me quiero presentar un poco, uh, porque estoy en Alemania, más uh, mi familia, yo digo, soy de la triple frontera. Mi familia, aparte de mi papá, son de Brasil, mamá argentina, y yo nací en Paraguay, o sea, tengo nacionalidad paraguaya. Um, sí, latinoamericana. Y pues, uh, pues en, este, en, este, en este proyecto que comenzamos a pensar, um, también de este lugar situado, pero también no solamente desde el lugar situado, ya que todos estos cuerpos que fueron desubjetivizados pues están por muchos lugares, ¿no? Yo también. Y pues eh, en nuestra sociedad siempre estuvo en crisis, ¿no? Más ahora yo creo que es un momento cúspide, porque estamos en la cúspide de la civilización en el siglo XXI. Más lo que estamos viviendo es como, un, no, no diría un resurgir, porque siempre estuvo ahí, pero estamos viendo un nuevo posicionamiento de la ultraderecha, del nacionalsocialismo y todo lo que eso conlleva. Uh, y justamente en este punto quisiera uh, retomar unas palabras de una colega y luchadora que es chilena y está radicada en España, donde están luchando justamente desde una perspectiva decolonial de, de todos los conflictos que existen allí con los migrantes, con, la, con, con, con las caravanas también que llegan, etc., Uh, pues ella hablaba sobre el proyecto civilizatorio de europa pues ese proyecto uh, no ha terminado y justamente aquí eh, yo quisiera compartir con ustedes y con todos por qué esta cuestión es problemática o sea por qué, por qué retomar este punto en donde hablamos de los más de 500 años que, que, que, eh, que ha ocurrido lo que la cuestión colonial especialmente en las américas uh, pues la cuestión es la siguiente Um, este periodo fue como cercenado, o sea, es cercenado de todo el contexto de nuestro, de nuestro pensar y a partir de, esas, de, de, ese, de, ese, de ese espacio o historia cercenada se construye conocimientos. Um, particularmente yo sugeriría que, teniendo en cuenta este punto, yo creo que definir a la historia como un antes de Cristo y después de Cristo sería como erróneo. ¿Por qué? Si uno tuviera, tuviera como visualizar, si visualizamos como, como si fuera una línea de tiempo y vemos la época colonial de, de las Américas, pero ponemos el antes y después de Cristo que también, dicho sea de paso, es un, es un símbolo, es, una, es un medio eurocentrista y por supuesto también desde el punto de vista cristiano, sino no ofenderá también las creencias, es que si uno se coloca y mira esas, esos posicionamientos históricos y los procesos políticos, sociales, económicos así como la construcción de conocimiento tendríamos un antes de Cristo que sería la historia de Roma, Grecia y un después de Cristo, la de la modernidad pero sacaríamos todo lo que, lo que representa la colonia de las Américas ¿y por qué este punto es problemático? porque si hacemos esto uh, si hacemos esto pues obviamos desde dónde vienen todas las, todas las, de, todos los demás procesos como son la modernidad, la colonialidad y el capitalismo. Y justamente aquí, eh, solo para mostrarles a ustedes… Ah, sorry, estoy pasando aquí, no estoy pasando allá. Uh, estaba aquí, sorry. Y um, pues estoy aquí. Pues justamente… Si sacamos todo estos, estos, este, este, este momento que se, se escena, que es la, la, la época colonial, pues no, no, no podríamos cuestionar directamente a la modernidad. Y como está diciendo, ¿dónde está la problemática? Es que justamente a partir de, ese, de esa construcción de modernidad, que es la base de los futuros conocimientos, pues se desarrolla como un status quo en nuestra sociedad. ¿Y qué pasa con este status quo? que en ese momento se desarrolla lo que conocemos, lo que aplaudimos, lo que consideramos lo correcto, que es los derechos humanos, la democracia, las instituciones y los partidos políticos existentes. Entonces, se queda, se queda como una, una barrera que no nos permite cuestionar. ¿Y dónde, dónde encontramos la problemática? Que en ese tiempo, cuando se construyó esos, esos, esos instrumentos y esas instituciones, fue el momento en que existía esclavitud, en que existía pues, pues la desubjetivización de los, de los seres humanos, como son los pueblos autóctonos aquí en las Américas, pero también el pueblo judío, los gitanos y otras minoridades autóctonas de diferentes países. Entonces, la, la cuestión aquí es cómo recomenzar, cómo, cómo, cómo romper esa barrera que nos crearon, que es el status quo, para volver a repensar nuestro hoy. Y, y también teniendo en cuenta que, que en, este, en ese momento no fue todo, resurgió otra, otra época colonial que ser, ser, sería la segunda ola de la época colonial, para reivindicar exactamente estos, estos procesos y la desubjetivización de seres humanos fue la segunda gran ola, que era la ola de, de los de la colonia inglesa y francesa pues en esta época no sé si algunos, será que han, han, han, han podido Escuchar sobre esta situación, que fueron los zoológicos humanos, o sea, fueron traídos personas, etcétera, autóctonas, del pueblo africano, etcétera. Pues es una forma nuevamente de la desubjetivización de los sujetos y, por supuesto, del impedir, del pensar. Mm. Eh, no, bueno, es que aquí no voy a ir mucho. Uh, y justamente, pues viendo. Pues, yendo al tema del, del status quo que había mencionado, pues yo vengo de una, ¿cómo se diría? De una teoría, o sea, de, de un contexto de la escuela de Frankfurt, pero también de, de las diferentes escuelas, también la marxista, etc. Y, y con relación a, a, al punto que había comentado sobre el status quo. Si vemos todas las experiencias, ¿sí? si observamos lo que, lo que sucede alrededor y quién puede pensar y quién no. Pues en, en este contexto, est, est, estos conocimientos no llegaron a, a incluir tampoco a, a, a, los, a, los objet, a los sujetos que fueron objetivizados. Uh, en este punto, eh, quisiera recalcar lo que nos había dicho Franz Fanon, que... que pues, pues que lo humano había sido des des deshumanizado y en este punto creo que es muy importante recalcar que cuando hablamos de, de, de, de los sujetos que, que, que, que fueron considerados en la época colonial y la segunda ola, etcétera, siguen, siguen no teniendo un espacio, un espacio de pensar, un espacio, un espacio de ser y creo que debería de ser un momento específico de volver a replantearnos quién tiene un espacio, quién no y quién puede pensar o no. Y yo quisiera aquí leer directamente una cita de Sueli Carneiro, que es de Brasil, que ella justamente enfatiza en una forma esas memorias de históricas... Ok, todavía. No. Sorry. A ver, aquí, exactamente. Que ella eh, enfatiza las memorias históricas de la colonia que permanecen en el imaginario y reaparecen con nuevos rostros en un orden de derecho aparentemente igualitario. Sin embargo, mantienen las relaciones de género según el color o la raza instituida en el periodo esclavista. Y creo que aquí hay un punto muy especial, muy importante, porque en todo ese contexto se creó una construcción sobre el ser blanco. Y esto no significa precisamente una estructura de color, sino toda la construcción de qué implica ¿Quién tiene un posicionamiento y quién no? Eso quiere decir que se creó como una moneda de cambio, la, la blanquitud. Y de esa moneda de cambio depende, depende privilegios sociales, económicos y políticos. Y pues yo retomé a, a Walter Benjamin porque me pareció una analogía... Ah, sorry. Ahí siempre me olvido. ¿La le va a cambiar? Ok. Sorry. Ah... Me parece una analogía, por más que yo, yo pudiera decir que Walter Benjamin era un, un sujeto eurocentrado, quizás él luego en todos esos procesos también se reconoció en la historia como un, un perseguido, un oprimido. Pero también encontré una analogía con, con todo lo que es de colonial, porque él empieza a escribir, a hablar desde su experiencia y, y a retomar cómo fue, cómo fue la vida y su historia y pues eh, también reconocer que la modernidad en ese proceso había, había fracasado y pues como digo, eh, me parece muy importante eh, volver a, a, a diferenciar esa historia que él veía como una historia de cúmulos o como ruinas y volver a repensar quiénes son, quién, formaran, quién formaban es parte de esas ruinas o sea, las vidas de quienes porque yo me imagino que Walter Benjamin en ese contexto, como yo les había eh, comentado no sé en qué posicionamiento estaban eh, todos los afrodescendientes, gitanos o, la, o gentes de, de las Américas, entonces yo preplantearía decir que de, de todo ese, ese pensamiento de quiénes son los oprimidos o quiénes son los vencidos ¿Cómo volver a incluir también a estos pueblos? Porque creo que es muy importante ver desde el posicionamiento en que estamos y volver a, como digo, a replantear esta tesis. Ah, y como les había comentado que la teoría o el pensamiento de colonial tiene una conexión muy directa con la práctica, ah, pues yo quería compartir con ustedes pues un, un trabajo realizado aquí en la Ciudad de México y que implica muchos o diferentes aspectos de la vida diaria, etcétera, y de diferentes procesos económicos. ¿sí? Ahí está la diapositiva. Ah, sorry. ¿Ah? Ahí, ahí, está. ahí, ahí está. está. Ah, sí, es esta. Ah, sorry. Pues eh, qué mejor forma que tener algo, ¿cómo se diría?, placativo de lo que realmente sucede. Porque muchas veces nos quedamos, en, es muy importante discutir y transformar y, eh, como se dice, eh, realizar antagonismos, etc. Pero creo que es muy, muy importante tener algo, algo, algo explícito que nos muestre lo que está ocurriendo. Y eh, desde un punto de vista tanto cultural y de economía política. Pues, eh, a ver, puede ser el siguiente... Um. Siguiente? Sí, sí. Así sea. pues justamente volviendo al tema de la historia que nos falta no se trata de romantizar porque a partir de ese, de ese proceso de esa construcción se pudo mantener y se pudo uh, construir todos los siguientes procesos que ha, que ha vivido por ejemplo México y en este punto de vista, como también había mencionado uh, Tania, sobre eh, el pensamiento de Quijano, creo que existe un, un punto muy importante que debemos reconocer, que en las Américas, y luego también en África, no es un, no es un, un espacio homogéneo, porque es cierto, todos los que estamos aquí, la mayoría son mexicanos, hipotéticamente si yo fuera de México también sería de México, pero todos tenemos un posicionamiento, es decir, un privilegio diferente. Y como había mencionado Tania, en esa construcción del otro se ve específicamente en los pueblos originarios. Y eso lo podemos ver también con, lo, con, con el pueblo afrodescendiente en Brasil y en otros lugares. Y quién tiene el posicionamiento y la voz para hacer un tipo de cambio de decisiones en, en, en la sociedad. Ah, como se había comentado, ese proyecto trataba específicamente de investigar los financiamientos de empresas alemanas aquí en la Ciudad de, eh, digo, la ciudad de México. Y pues, uh, contradictoriamente con muchos colegas, pues ellos se quedaban en todo, en todo el discurso económico y también en toda la cuestión, como diríamos, de la lógica del capital. Es cierto, es una parte muy importante de los procesos que se pueden ver. Más, si uno va, va analizando nuevamente lo que ocurre en la sociedad, Ustedes pueden simplemente observar y corroborar quiénes son las personas que deciden. Es cierto, es, es, es una parte fundamental que, que esto lo mueve la lógica del capital. Pero si lo vemos directamente, y el momento de reconocer, también como dijo creo que Paloma, de reconocernos como, ¿cómo era que dijiste? De reconocer el, nuestro lado de la barbarie, también ahí se puede reconocer quiénes son los sujetos que, que son conocidos que son reconocidos como sujetos y tienen poder de decisión y quién no y eh, yo creo que este es un punto muy importante y para terminar el siguiente um, bueno um, aquí. Okay. esto justamente lo había hecho en reforma y uh, pues en la avenida principal, si ¿sí, la calle Reforma, sí, sí, y con unas inmobiliarias, o sea, con edificios, ¿no? O sea, lastimosamente no puedo mostrar exactamente los, los edificios, porque las personas que me dieron la, la autorización para realizar, realizar el proyecto son empresas alemanas, entonces me hicieron firmar algo para no decirlo explícitamente. Pero yo creo que si alguien estuvo en la Ciudad de México se puede identificar. Ah, y también aquí se puede ver una analogía que creo que tú habías dicho, tu nombre, disculpa, Sandra, Sandra que justamente en, uno, en estos edificios se representa a un hombre blanco, a un hombre blanco, pero no solamente, o sea, con, con mucho respeto, como había dicho antes, no se, trata de un colo, de, no se trata de la cuestión del color de piel, sino que algo va, que va mucho más allá, que es la construcción del ser, del ser que es con, reconocido como sujeto y tiene... Por, su, por ende eh, privilegios entonces este edificio que está ahí representa eso representa a un hombre blanco pero no solamente por la estructura eh, eh, arquitectónica sino por quienes pueden también utilizar esos espacios y como yo suelo decir a muchos colegas de donde hemos ido eh, donde donde hemos ido ya sea en España o Brasil o en Alemania uno no tiene que realizar mucha, mucha lectura teórica para ver exactamente esto en la praxis. Uno solamente tiene que observar quiénes son las personas que ocupan un espacio, quiénes son las personas que son reconocidos como sujetos, quiénes son las personas o los grupos que pueden actuar, y ahí podemos tener una, como se dice, una respuesta. Y esto lo pueden hacer el ejercicio, en México, en Brasil, en Alemania, en España, en Argentina y en donde vamos. Y si ponemos todos estos puntos de crítica, entre ver el pasado de lo que Benjamin encontró en su experiencia, en su pensar como oprimido y como vencido, y su crítica a la modernidad, pero no solamente una crítica a la modernidad, sino como había dicho, una crítica de romper el status quo, o sea, es el momento en el presente de empezar a cuestionarnos todo lo que se había creado en la modernidad. Eso es, el Estado, la democracia, los derechos humanos, los partidos políticos que siguen rigiendo, que es la izquierda y la derecha. Empezar a cuestionarnos, porque como dice una colega de Madrid, que está en Madrid, que es el movimiento eso del racismo, yo no estoy muy segura si los derechos humanos realmente están allí. Porque si uno mira la praxis, cómo la gente es tratada hasta ahora, la gente que viene de, la, de África, siendo desubjetivizados, pues esto ha venido desde la época de la modernidad. Y solo para concluir, también quizás mirando en el futuro, creo que lo más importante es ver nuestro presente y comenzar a replantearnos ese status quo en el que vivimos. ¿No? Muchas gracias.